Bueno, es un tema que, que resulta siempre controvertido, ¿no? por una parte entre los medios y, y sus profesionales y por otra, pues la interpretación que muchas veces se hace desde, desde las entidades, como decía, y desde su base social. ¿no? En general, creo, ¿no? por dar también un... un una imagen, pues, una idea un poco optimista que se ha avanzado en este terreno y que las redes y entidades del tercer sector social también han editado guías, glosarios y han realizado pues una labor pedagógica importante en este sentido ¿no? todavía queda trabajo por, por hacer, pero bueno, desde pues las entidades se está también trabajando en colaborar en, en, en mejorar estas prácticas ¿no? y las prácticas las amarillistas eh, que no considero que sean tampoco mayitares en Euskadi son las que suelen resultar más escandalosas pero no por ello en mi caso me parecen las más peligrosas ¿no? yo creo que son más numerosas igual más repetitivas o intensas las vulneraciones del respeto digamos a la imagen no tanto de personas en singular sino de colectivos pues, vulnerables a los que en ocasiones se pues, estigmatiza se infantiliza o se desprovee de ¿no? esa dignidad humana con mayúsculas. No de manera deliberada en la mayoría de los casos, por supuesto, pero al final pues, sucede. ¿no? Y nos, nos lo podemos encontrar en ejemplos como personas perceptoras eh, o algunas personas perceptoras de prestaciones sociales, las personas mayores, a las que se da pues, una imagen de personas eh, siempre dependientes y casi como una carga para la sociedad, los jóvenes migrantes, bueno, habría diferentes eh, colectivos y ámbitos ¿no? que se verían aceptados o aceptados. Uh -huh.